En primer lugar, quiero agradecer a todos los presentes que hayamos hecho un hueco en días con tantos exámenes y con tantas actividades, meter en la agenda de todos, es un municipio para algo cultural, saludar al decano de la comunidad de la de acompañarnos y a todos los compañeros que también están aquí con nosotros. Tengo que advertirles por una cuestión de protección de datos, mi, mi, mi especialidad es el derecho, es que eh, están grabando la, esta, esta intervención, el uso de las imágenes y después, en un par de días, pues estará subiendo también el canal YouTube que tiene el CRAINO, que es también para difundir para esta actividad. Bueno, por supuesto, quiero agradecer al autor, a Ricardo Marquesillero y al prologuista, ¿no? a, a María de, de la diaria Vigilante, catedrático de Tecnología de Sevilla y catedrático de Física de Sevilla. El libro, La importancia de la bicicleta, no podía, creo, tener un lugar más idóneo para pegar, ¿no? para hacer esta presentación. El bicicletero, que es el, el título de este ciclo, y además hay el bicicletero físicamente. Y hoy ha sido también incluso luchar contra las inclemencias porque lo más probable, lo más razonable es hacerlo en la biblioteca. Y estamos aquí, creo que con una amenaza verde o amarilla, por lo cual podemos salir incluso en cualquier momento o algo. El libro eh, es un libro que, que eh, toca un tema que viene de muchísima actualidad, especialmente en una ciudad como la nuestra, de ¿no? Sevilla, ...que ha sufrido una transformación muy importante en las últimas décadas... ...y yo creo que uno de sus referentes ha sido el cambio ¿no? en la introducción de la bicicleta. En el libro que verán ustedes, pues se va a poner ahora, tiene dos, dos partes. Una parte que es, para mí, la, la, la más lejana la parte científica. Yo siempre he sospechado que la bicicleta no se caía por la velocidad que llevábamos. Pero he aprendido que obedece además a la ley de la física... ...que es la ley de la conservación del movimiento angular. que Más o menos he, he apreciado datos de ti, ¿no? También sospechaba que yendo en bicicleta se tarda y se cuesta menos que ir andando ¿no? y es también por la eficiencia que supone el uso de la bicicleta de eso va la primera parte del libro que a mí me ha interesado mucho pero realmente lo, lo, que, lo que aporta el libro son las dos almas de, del autor aparte de lo que es el estudio científico eh, ver cómo la bicicleta se puede introducir como elemento en algo que estamos llamados a alcanzar que es la movilidad sostenible pues el, los transportes que tenemos que hacer como, como ciudadanos, se introduce en la bicicleta y qué papel puede tener, ¿no? Y eso dedica la segunda parte del libro, que es, digamos, la otra parte del otro contenido, que además responde, obedece a la otra alma del autor, Porque a, a, a esa vertiente académica y científica, ¿no? que, que es un papel de catedrática y física, pues se le suma también esa labor, eh, lo que diría, casi militancia, ¿no? En el ámbito de la bicicleta, ¿no? Parte de, la, de los logros y de, la, de las conquistas que se han hecho en Sevilla en los últimos años, agradezca a personas como Ricardo, que eh, a través de una movilización constante ¿no? y incansable, pues ha hecho que realmente algo que parecía una quimera hoy sea una realidad. Hoy Sevilla es la ciudad más amable para el uso de la bicicleta del mundo. Eso es algo que hace 15 años, pues realmente yo que llevo usando la bicicleta hace mucho tiempo, no puedo volver más trámite, porque he venido a presentar la presentación del libro, no a presentarme a mí mismo. Voy a dar la palabra al Catedrático de Tenerife, al profesor Valeriano Luis que ha hecho un prólogo que yo creo que es muy complementario al contenido de libro. <risa> Muchas gracias, señor director, gracias a todos. Eh, bueno, para mí fue una sorpresa cuando Ricardo me llamó y me dice que he escrito un libro, sobre pues yo me lo y quiero que haga el prólogo, habiendo a su alrededor personas mucho más importantes que yo, pero no cabe que, que ha sido un honor. Eh, bueno, yo no quiero ocupar mucho tiempo, pero sí dejar claro que lo que hay que hacer es clasificar a la bicicleta dentro del ámbito de las máquinas, ¿no? Y está clarísimo que es la máquina más eficiente de todas, aparte de las hojas, que ya luego diré algo, eh, aparte de las hojas. Pero la bicicleta es el motor de sangre, es motor de sangre que era uno los motores más eficientes que había solo movido por los seres humanos, sino también por otros animales. Como dato sí, importante, eh, se ha citado está en el libro y es muy sugerente, ¿no? es que eh, bueno, pues, para recorrer 100 kilómetros, pues, eh, eh, bueno, una bicicleta produciría aproximadamente 167 gramos de CO2 que son los que emite el que mueve la bicicleta respirando que eso muchos seres humanos no lo sabemos todo el mundo critica en el de emisiones de CO2 lo primero que tenemos que asumir es que nosotros somos emisores de CO2 entonces la bicicleta no es totalmente ino. pues la bicicleta sí, pero el que vamos montado en ella no ¿verdad? de emitir CO2 mientras que un coche para esos 100, 100 kilómetros pues emitiría 30 kilos de CO2 es decir, 180 veces más. Yo creo que con eso está claro cuál es la mayor eficiencia de, lo, de las máquinas que utilizamos los seres humanos para desplazarse. Por cierto, que eh, Ricardo y yo tenemos alguna discrepancia en estas cositas cuando hablamos del coche eléctrico. Pero como no es la cuestión eh, hoy, eh, al revés, de eh, glosar la importancia de la bicicleta. Hay que decir, y en eso sí le doy razón, que los coches eléctricos también son responsables de emisiones de CO2. En concreto, para esos 100 kilómetros, pues, por establecer, seguir con las comparaciones en vez de 30. Y lo que pide un coche de gasolina, de gasóleo, emite 9. Lo ¿eh? no bueno, está mal. Si sí, se carga, si sí, se carga con la red eléctrica general que tenemos en España, ¿eh? de emisiones de CO2 gracias a la introducción de las energías renovables en el sistema. De hecho, estamos por un 40% de, de contribución de las renovables a la electricidad que consumimos. En España. Por tanto, si el coche eléctrico se alimenta de electricidad, también es, también es responsable de emisiones. Utilizando los datos de la Es evidente que si el coche eléctrico es una moto, de la eléctrica la alimentamos ¿no? sí, ya, producida por módulos fotovoltaicos. Acá por todas las acciones son cruciales. Bueno, a, a mí, de todas maneras, el libro <ríe> de la conservación de los metas de naturalmente me, me gustó muchísimo porque, bueno, uno modestamente físico también y, y era muchas clases de física, muchas, y claro, evidentemente tiene que ganar observaciones. El momento es espectacular y la aplicación en los micrófonos y la rueda de la bicicleta pues, es muy importante. Me no ha gustado mucho que el Ricardo lo haya dicho. Y ya para terminar, yo creo que lo mejor que puedo hacer para cruzar la importancia de la bicicleta es contar mi relación con los bicicletas. Me decían que allá cuando yo tenía unos 10 años y mi padre vivía en de la Sierra y yo tenía que ir a la escuela para el final de la Sierra. Que estaba 8 kilómetros, entonces no había que regresar aquí de nada. Mi padre me compró una bicicleta, pues grande, de hombre, muy grande, y yo no alcanzaba al cuadro siquiera, y movía la bicicleta con el pie por el medio del cuadro. De ahí, yendo todos los días en bicicleta, las me personas frena, aprendí bien lo que era una bicicleta. Evidentemente, las caídas eran normales. ¿no? Con posterioridad, viviendo ya en el campo, en trabajo, pues también iba en bicicleta al instituto todos los días, de día y de noche. Y ya de mayor, aquí en, la, aquí en la escuela de ingenieros, aquí al lado, también venía bicicleta desde la garaje. De claro, llegó un momento en que la cosa se me resistía, la vuelta para arriba, y tuve que buscar un, una ayudita. La busqué, la encontré, la tengo arrumbado por ahí. Era un de sitio de producción de 25 centímetros cúbicos que venía en el cuadro, y la gente cuando lo veía subir a tal velocidad y hay que ver Valeriano lo fuerte que está. ¿Eh? Yo se daba cuenta que yo tenía teniendo. Finalmente, ya en este tiempo mío eh, lo utilizo para algo que me parece que no hay que diseñar. ¿no? Ahora utilizo poco de bicicleta, pero sí, sigo utilizando bicicleta, sigo sí, dando mis paseitos por ahí con mis hijos, mis nietos. Bueno, pues mis hijos mi hijo participan en carreras de esas importantes, pero yo solo lo utilizo para mantenerme mejor, mantenerme Yo creo que un elemento importante de la importancia de la bicicleta es cómo contribuye a la salud del ser humano. Y nada más, yo simplemente agradecerle a Ricardo en nombre de, si os parece, de todos, de todos los que hemos utilizado la bicicleta en nuestra vida, el esfuerzo que ha puesto la para mí el héroe de la bicicleta de Sevilla, esto es discutible, el que lo discuta es que no conoce la realidad de la historia. Y agradecerle que además eso lo haya buscado sí. en un sitio tan interesante como este que presentamos hoy. Y yo ya estoy avanzando que tiene que estar en forma más y tiene que en el activo, sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias. pocos sitios hay tan bonitos para visitar este libro que este sitio, que tiene una vieja historia. Este sitio, eh, antes de ser el hay, era un enorme aparcamiento de bicicletas. El primero que se hizo, creo que recordar que el primero que se hizo en la Universidad de Sevilla. Y bueno, fue una de las primeras conquistas, digamos, de los conquistas de la universidad, tener aquí un sitio de rama para de dejar nuestra bicicleta sin que nos la robaran. Era enorme, recogían o sea, todo lo que le trae, más esto, más lo que hay allí espectacular y por supuesto agradecer a la universidad que hubiera tenido el detalle y el criterio de una vez hecho el drive, porque aquí siquiera había una parte de la Además, bien, ¿no? Y luego ya encima, encima me acabo de la charla sobre la bicicleta, pues, muy bien, ¿no? Sí, que muy bien, ¿no? Eh, Bueno, yo la verdad es que eh, bueno, evidentemente no voy a contar el libro, porque sería horrible, ¿no? Aunque yo, yo venía aquí a hablar, de, a hablar de mi libro, ¿no? Pues, eh, creo que lo importante es que tengamos un debate y una charla. O sea, está viendo tanta gente joven aquí que, que probablemente tenga muchas cosas que decir, ¿no? Eh, desde, su, desde su punto de vista, ¿no? Eh, y sería muy interesante establecer ese eh, debate. Por seguir un poco con las confesiones, yo, o sea, yo empecé a utilizar la historia también a los ocho años, y la verdad es que es una historia parecida a la de Valeriano, porque yo iba al colegio a cuatro kilómetros de mi casa, Después, yo y todos mis compañeros de <risa> todos los en el, en el por una carretera, ¿no? porque en aquella poco tráfico, y que además dejaban una bicicleta en ¿eh? un aparcamiento de bicicletas que había ¿no? Y ahí fue donde yo me fijé con la bicicleta. Luego ya, como todo el mundo, y lo reconozco, lo debo de confesar, que en un momento dado empecé a querer tener una moto. Y yo tuve mi moto, mi moto ¿no? y con mi moto hice mi hice pero un buen día me di cuenta, ya estando en Sevilla en la universidad, de que realmente no necesitaba. De que no solamente no que no necesitaba, es que me manchaba la ropa y me no salía carísimo para, para mi economía de estudiante. Y redescubrí la bicicleta ¿no? y ya hasta hoy. Hasta hoy. Eh, bueno, pues ha sido la verdad que una experiencia. Así que yo soy un ciclista urbano, yo soy un ciclista de los que usan la dieta para ir, a trabajar, ¿no? para ir a estudiar primero y luego para ir a trabajar todos los días. Lo cual no quiere decir que no haya hecho mis pinitos en carretera sí, soy, y sobre todo por pistas y por caminos, ¿no? Pero eh, yo soy un ciclista urbano ¿no? y de eso va a venir, yo creo que eso en el eh, eh. eh, Yo voy a preparar una presentación muy cortita. de manera que luego ir la empiezo con una foto que a mí me resulta magnífica, no es mía, es de la gerencia de, de urbanismo, no sé quién la hizo. Es de la gerencia y yo la he aprovechado y la uso profusamente porque me parece que es un poco eh, un símbolo ¿no? de lo que debe ser. El uso de la bicicleta y lo que afortunadamente es aquí en Sevilla. El uso de la bicicleta para gente de 8 a 80 años. No estamos hablando de un vehículo eh, para, para gente joven, atlética y, y, y, y sin miedo al tráfico que la bicicleta debía ser un vehículo para todo el mundo, para, para niños de 8 años que circulan ahí ¿no? en eh, eh, Un poco por continuar con lo que cuento en el libro, el capítulo primero, que ya, ya se ha comenzado, es un capítulo que trata de dos cosas que para mí son fundamentales, porque, son fundamentales porque son muy bonitas. ¿no? La, por un lado, la historia de la bicicleta, que es apasionante, y por otro lado, la. la la física de la bicicleta, que es esta, que bueno, lo del momento angular, con todo pronóstico, se ha convertido en la estrella de, del libro, ¿no? Pero que sí, es, está bien, es, es, es muy divertido. Hay por ahí un autor que, he puesto algunas frases y se me acabo de poner ahora. Hay por ahí un autor de una historia de la bicicleta que tiene algunas frases preciosa. Dice, la historia de la bicicleta es una historia de, de, de amor, entre la, es una historia de amor entre la ingeniería y el cuerpo es una forma de. de es como ¿eh? se ha desarrollado una ingeniería que es una ingeniería muy compleja, no es una ingeniería fácil, o sea, digamos es sencilla, pero dentro de la sencilla hay un montón de conceptos que son muy complejos. ¿no? Eso se ha hecho para el beneficio del cuerpo humano, no se ha hecho para otra Y para que el cuerpo humano la use y, sea, y, se, y se convierta en mucho más eficiente de lo, de lo que era, porque también lo era, ¿no? que también lo era. Bueno, esto es una cosa que se te acaba documentando. Sí, sí, sí. Vamos, una cosa sí, sí, sí. eh... <risa> Bueno, eh, la historia de la bicicleta, como pues ya digo, es apasionante. Yo de toda la historia, la bicicleta se inventa, lo que es la primera bicicleta, o el primer presidente de la bicicleta, se inventa en 1817, es la traiciana, se inventa en Alemania, la ciudad de Madrid, hace 200 años de alguna forma estamos celebrando el, el año pasado celebramos el 200 aniversario de la bicicleta eh, la bicicleta primitiva era esas esa bicicletas que no tienen pedales que son los niños chicos para aprender a la montañeda y la traición, que era básicamente eso eh, ¿por qué una bicicleta eso y no era una bicicleta otras cosas que ha habido antes con ruedas también? porque estaban dos ruedas, una de las de, la, de la, y además tenía una dirección y la dirección es fundamental, la dirección. si no hay dirección y pagas una cuesta no puedes separar los dientes, porque no te caes. Si tienes dirección y vas con una puerta abajo, moviendo la dirección puedes mantener este hasta que tengas caes hasta Es decir, ya era una bicicleta, porque tenía dos ruedas, una detrás de otra y tenía una pierna. La bicicleta cuando empezó, empezó siendo... Eh, bueno, tuvo mucha gente que la utilizó, eh, hubo gente que intentó sustituir a los caballos con la bicicleta, hubo carreras entre caballos y bicicletas, algunas las ganaron... La, la, la, la, la, a pesar de los inventarios de, de, de la máquina, y, pero bueno, la bicicleta fue fundamentalmente, bueno, luego de eso se inventó la bicicleta y la bicicleta la delantera, las ruedas delanteras cada, cada vez más grandes porque era la única manera de tener un buen desarrollo, pero ahora llamamos el de desarrollo, es decir, ¿no? aunque uno avanza, con la pedalada, y luego ya finalmente se inventó la bicicleta, la bicicleta eh, moderna hace 100 años aproximadamente, en los 800 del siglo XIX, que se llamó la, la bicicleta segura, la Sextiva, una bicicleta que ya tiene pues, una cadena amarillada, una rueda cuando cuadro el forma romboilable, lo que todo. Desde entonces, entonces correcta, prácticamente ha permanecido inalterada, aunque se han hecho algunos inventos, como la bicicleta rectinada, que se haya visto alguna vez, muy interesante, como la bicicleta plegable, pero como vehículo de, de, de, de transporte, la, la, la bicicleta de la Sextiva Bike, la Rover el Sexty año. Finales del siglo XIX, eh, sigue siendo influencia. Ahí está ese diseño, un diseño eh, bastante perfeccionado. Bueno, pues esta frase que no tengo aquí una frase muy interesante, una eh, la, la bicicleta al principio fue, fue básicamente una diversión para Snops. Eso es, eso. hubo gente que lo usó Básicamente fue una cosa porque además era bastante cara. Para los que ganaba la clase trabajadora en la época y lo usaban sobre todo la gente de clase alta, de clase media para ¿no? lo mejor no se podía. Bueno, pues esta es una frase un muy sabia de un periodista del año 1870, cuando las bicicletas eran todavía las bicicletas de rueda delantera, de tracción delantera con Se dice: cuando ocurrirá? No se sabe, pero el destino de velocidad de las dos plazas individuales. Puede divertir al rico, pero este lo abandonará un día a los que poseen caballos y carruajes. El velocímetro se convertirá entonces en el carruaje de los pobres. Este es su verdadero destino, definitivamente esto fue su verdadero destino, y todavía lo sigue siendo. Porque la bicicleta es el vehículo más utilizado en el mundo. No nos confundamos y no creamos que todos los países son como que los países desarrollados. La bicicleta sigue siendo el vehículo más utilizado en todo el mundo, pero ahí en todo el mundo. Eh, bueno, esto fue un poco, eh, esto un poco resume la historia de la bicicleta, cómo pasó de ser una diversión para ricos al garbaje de los pobres, y al garbaje para todos eh, Bueno, aquí falta la mitad del texto, eh, Aquí falta todo. Me falta la mitad del texto, de pero bueno, no importa, porque esto lo puedo contar. ¿no? Eh, sin embargo, cuando llegó la década de los 70, llegó la crisis del petróleo, que fue una preocupación el medio ambiente, eh, la gente empezó a preguntarse si no había que volver de alguna manera también en la Entonces, la era, a la bicicleta. La bicicleta era el carbón de los pobres, fue el de los pobres durante mucho tiempo, pero a medida que se hacía haciendo rica, pues, apareció el automóvil, el automóvil ofrece una promesa de movilidad prácticamente indefinida, con condición de tener gasolina barata. Claro, decir, como dice un amigo mío, la gasolina no es una consecuencia del automóvil, el automóvil es una consecuencia de la gasolina. Había gasolina, la gasolina se pudo utilizar para hacer un modo de transporte barato. Cuando en los años 70 empezamos a preocuparnos, porque ya no había tanta gasolina y por los efectos de quemar tanta gasolina, empezó la gente a preocuparse. Me ¿No hace alguna algunas cuentas muy interesantes. Una de las personas que hizo una pregunta es Iván Illich. Iván Illich es, es un pensador, es un filósofo, cuya sea, aventura yo recomiendo a todo el mundo. Especialmente un libro que se llama Energía y Equinaje, es un libro impresionante. Y una de las cosas que, puede, que dijo Marilyn Michel en ese libro es una cuenta muy sencilla. Que empezó a contar el tiempo que el americano medio utilizaba en su automóvil. No solamente montado en él, sino para pagarlo, para pagar los seguros, para pagar para la, la gasolina, etc. Etcétera, etcétera. Y lo dividió, o sea, y dividió con ese tiempo, ¿no? ese tiempo lo utilizó para dividir con ese tiempo los kilómetros que recorría al año un americano medio en su coche. Al final de esa división claro, salía kilómetros por, kilómetros por hora. ¿no? Dividió los kilómetros por la hora que recorría por las horas que le dedicaba. La conclusión era estremecedora. El americano se movía a 15 kilómetros por Si hacemos la cuenta bien, si dividimos todos los kilómetros que recorremos a los años con todas las horas que dedicamos a la de la velocidad resultante son 15 kilómetros por hora una velocidad que cualquier ciclista alcanza sin el más mínimo problema, con la diferencia de que mientras el americano dedica a la movilidad una parte muy importante de su tiempo, cambia y el, y, el, y, el, y el europeo y los pilotos desarrollados, una parte muy importante de su, de, de su tiempo, aproximadamente el 25% de su tiempo, el ciclista pues, dedica mucho menos tiempo tanto el tiempo que dedica a divertirse con su bicicleta, estoy contando el tiempo que dedica a desplazarse con su bicicleta. Es decir, que estamos ante la primera muestra de que es un vehículo tremendamente eficiente, mucho más eficiente que el otro. Y a partir de ahí se fija toda una línea de pensamiento. O sea, el trabajo de maquinismo ha desarrollado por investigadores en España unos años después Naredo y compañía y ya, hicieron el mismo estudio y llegaron a conclusiones muy, muy similares y hay montones de publicaciones que han seguido haciendo después ese, esa, esa, esa misma cuenta bajo distintos conceptos pero han sido siempre muy similares Claro, otro de los aspectos importantes que empezamos a darnos cuenta cuando empezamos a utilizar cuando empezamos a, a plantearnos a cambiar del proceso de la bicicleta, es, obviamente todo el mundo lo sabe el tema de la contaminación. ¿Sí? ¿Sabéis qué es esa foto? No sabéis, esa foto es una esquina es la esquina de la catedral de Sevilla. En la esquina de la catedral de Sevilla, o sea, una foto reciente, la hice yo, personalmente. Podéis ver ahí una, una mancha negra, con un tentáculo negro con una flecha. ¿Sabéis qué es eso? Ese es el color que tenía la catedral antes de que se catalizase la realidad de la bambuja. Cuando se peatonolizó la Avenida de la construcción, se limpió la Catedral. Y, pero se dejaron, creo que dos, dos manchas negras perfectamente delimitadas para que quedaran como testigo de lo que había sido del coche ambiental que había tenido esta avenida que era de coches y de autobuses eh, y de O sea, que no solamente, no solamente no se podía pasear, sino que directamente estaban intoxicando a, no solamente a la Catedral, sino probablemente a todos los vecinos de los que pasaban. Entonces, eh, bueno, este es otro aspecto importante. No voy a dar pinceladas, porque si me puedo cortar el libro entero, si no lo no vamos nunca, ¿no? Voy a dar pinceladas. Otra pincelada. De nuevo aquí faltan textos, ¿no? Esto es, eh, esto es otro libro cuya lectura yo recomiendo. ¿eh? Porque el trabajo científico es, un, es básicamente un trabajo de recopilación. Uno recopila muchas cosas, a uno aprende muchísimo y al final añade un poquito. Eso es el trabajo de la investigación. Los, los, los científicos no somos como los filósofos antiguos que partían de cero y explicaban todo el mundo. Nosotros, no, nosotros partimos siempre de mucha gente que hay antes y la utilizamos y luego avanzamos un pasito. De ah, de bueno, pues una de las personas que, que, que, que yo creo que, que hay que leer cuando hablamos de movilidad, no solo de movilidad, de muchas cosas, de pedagogía también, pero una, no, no es que hay que leer es Francesco Tolucci. Francesco Tolucci tiene eh, un libro magnífico y en, ese, en la ciudad de Ibambini, la ciudad de los niños. Y en ese libro dice cosas tan estupendas como que eh, la movilidad de los niños, los niños se mueven poco porque los marinos nos movemos demasiado. Y esa es la pura verdad. Y nos movemos demasiado porque disponemos de un arquilugio que nos permite movernos, o eso lo no creemos, con casi total libertad, que es el coche. Entonces, bueno, ahí falta el texto, pero da igual porque yo lo cuento. Es decir, eh... eh Toruchi defiende volver a la época en la cual los niños iban solos a la escuela. Yo iba solo a la escuela, yo iba solo a la, a la escuela, quizás tú también tuviste la suerte de ir solo a la escuela. Eh, eh, eh, tú también, si la gente ya de, de cierta edad tenemos eso. Pero la gente, pero la gente de la edad de, de mi hijo, bueno, la que tenía mi hijo a la edad, ahí no a la escuela era acompañado por alguien y generalmente el coche de su padre o de su madre con el problema de movilidad que genera eso, empezando para su padres y para su madre. Se genera un enorme problema. y con el problema de falta de sociabilidad que genera eso. Entonces, eh, Toluchi estudia eso y ¿eh? tiene planteado con todo un movimiento, sí, como, no un movimiento específico para sino como parte, digamos, como guinda de todo un movimiento, es una reflexión que hay que los niños tienen que volver ahí solo a la escuela. Y plantea todo lo que significa eso para la escuela. Eso significa muchas cosas, pero una de las cosas que significa, obviamente es que en la calle ya me han ¿por qué? es muy curioso se le pregunta a los niños ¿por qué tu padre le acompaña a la escuela? los niños suelen decir ¿por qué es peligroso? porque hay hombres malos porque... sí, los miedos de estos atábitos ¿no? el hombre del santo se ha transformado a la actualidad ¿no? eh, sin embargo cuando se le pregunta y, ¿y, ¿y tu padre por qué no quiere que vayas solo a la escuela? todos dicen porque hay muchos coches es decir que el problema, el problema el padre no le deja ir a la escuela porque hay muchos coches la película del hombre del saco para que el niño no lo vea, no pero no le deja ir a la escuela porque hay muchos Y que no haya coches en la condición indispensable para que el niño pueda jugar. Los niños ya no juegan en la calle. Hemos convertido en una calle en la que no se puede jugar. Y eso con el cuestión eléctrico también pasa ahí. Y entonces, y la calle tiene que ser un sistema en que los niños Fundamentalmente la calle tiene que ser un, niño en que los niños, en un lugar en el que los niños vuelvan a y para eso necesitamos una movilidad que sea una movilidad activa o sea, antes se decía no motorizada pero no motorizada también es, no es, es muy negativo, ahora se dice una movilidad activa ¿qué significa una movilidad activa? que tú, te, porque tú eres el responsable de tu movilidad eso básicamente se puede hacer a pie o, o en bicicleta ¿de acuerdo? entonces, eh, entonces eh, eso es algo eh, otra pincelada Bueno, esto sigue siendo la misma pincelada. Claro, luego nos quejamos de que los claro. niños están todos los días cerrados en casa y nada más que están mirando por los móviles y el pie. El... Claro, es que no puede jugar. Al final esta se convierte en su forma de juego. Bueno, puede ser estupenda. Yo no soy un especial enemigo de la, de, la, de, la, de la comunicación electrónica porque creo que puede abrir muchos horizontes. ¿no? Pero, luego, lo que, lo que es absurdo es que hace de esto al mismo tiempo que llegamos a las calles de coche. Otra a o sea, otro de los aspectos fundamentales ejemplo. hace ya bastantes años que la Organización Mundial de la, de, de la Salud no para de insistir en la necesidad de que la gente ande o vaya al dinero. No para de insistir, ¿por qué? Porque se sabe, se, se sabe que se asiente de que el riesgo de enfermedades, enfermedad, sobre todo de obesidad, por supuesto, de enfermedades coronarias o de hipertensión, se reduce en una barbaridad simplemente al tanto. Eso se sabe, se que agentes no eh, y, una, y evidentemente eh, eh, eso hace que haya que andar o ir en bicicleta. Claro, uno puede ir en bicicleta clásica y luego ir en coche hasta su casa, o uno puede directamente usar bicicleta. Es evidente que es una noción mucho más inteligente eh, usar eh, directamente la, la, la bicicleta. Así que eh, una de las razones, y eso es fundamental, eh, una de las razones más ¿no fundamentales para usar la bicicleta, es que nos movemos sobre el vida de No sé si escucháis la radio mucho vosotros y sí, yo soy oyente de radio habitual. Cuando desayuno, por la mañana escucho la radio y luego ya me veo. Bueno, pues, la... la... No sé si habéis que hay un anuncio ahora de, un, de corte inglés, precisamente, de un seguro de vida, que se llama, que te dice que... Te, pues, su eslogan es, te pagamos por andar. Es un seguro de vida, un seguro médico, no seguro un seguro médico. Un seguro médico que rebaja la cuota a los clientes que le muestran que andan. O sea, que... y, y, y no, y, no y, es una, y, una actuación altruista, es que realmente es verdad. Es que tú andas en la pasada, tú andas a, pasar. Tú andas, tú andas a, a, a, a pie, en bicicleta, en patines o en lo que sea. Es la... y, y esto ya es una cosa que ha llegado a adquirir categoría económica. Es, lo cito porque estamos acostumbrados a que todo lo que mantiene la, la economía económica de importancia. Bueno, pues esto ya tiene categoría económica. Ya hay empresas que te pagan, entre comillas, por es que te cobran menos el seguro médico si tú te muestras que atas todos los días. Por ejemplo, para ya a eh, eh, Y esto ya está funcionando. Hace poco salió la Universidad de Sevilla, fue por eso, eh, el profesor Castillo Manzano, que no ha podido venir, eh, eh, mandó un correo esta mañana. Pues, investiga mucho en temas de bicicleta ¿está? y tal. Y uno de los artículos más interesantes que tiene es un estudio económico, que el, el, el, el es economista, el tiene las herramientas, las sabe utilizar, las conoce, sé, acerca del impacto, de, digamos, económico del lo carnipesía, sí, los beneficios económicos. Bueno, pues resulta que Tales eh, o sea, tiene unos beneficios altísimos, una, ración, una relación beneficio, un coste de orden del 130%. Y, pero es que además de todo esto, pues, además de todo esto. Yo me he leído el, el, el, el artículo y la parte del león de los beneficios de la vivienda económicos eh, económico están relacionados con la salud. Y lo que nos ahorramos todos, lo que ahorra la sociedad debido a que los ciclistas los están más sanos, forman parte del beneficio, de un beneficio económico muy importante. Pues bueno, lo digo porque evidentemente la salud no es solamente la economía, es mucho más que la economía, pero bueno. Como sí, vive una sociedad que todo lo que no tenga producción económica parece que no existe, pues aquí está la producción. Así que la salud es otro de sí. los aspectos esenciales. La bicicleta debería ser un asunto de salud pública. Y la bicicleta debería estar subvencionada como elemento de salud pública. Ah, bueno, siguiendo con la eficiencia, este es el y está muchos de vosotros y vosotros probablemente trago. Esto es el eje vertical, los minutos que se tardan, y el eje horizontal, el, el, el tiempo que eh, los kilómetros que se recurren en un ambiente urbano, ¿no? En un ambiente urbano, no en una carretera, no en una autopista, de diferente, eh, En diferentes tipos de vehículos. Como veis la bicicleta, es, eh, un estudio en la Unión Europea, la bicicleta como promedio es, es competitiva, es mejor, es el vehículo más eficiente para el entre unos centenares de metros, que el mejor es ir a y 5 kilómetros. Estamos hablando de un vehículo, del vehículo más eficiente para la no, inmensa de, de, de los desplazamientos que se hacen en la zona. Incluso para desplazamientos pues, más altos, 6, 7, 8 kilómetros, o hasta 10 kilómetros, tampoco es mucho más ineficaz que el que tiene, siendo, Sigue siendo perfectamente correcto. La bicicleta es una de las cosas que se habilitan. ¿Por qué es tan eficiente la, la bicicleta? La, que se sepáis un poco del físico, daréis cuenta enseguida. Aquí está dicho, aquí está expresado: el caminante o el corredor, cuando anda, va moviendo su centro de gravedad arriba y abajo. Y, al hacer es, y eso, eso es como si pegaras saltitos, que eso gasta en el tiempo. El, el ciclista, gracias al patrón al, Carlos traes, que fue quien empezó la izquierda, fue que se dio cuenta de esto y la llamó máquina de correr, el nombre es de la, de la, de la, de la, de la de por él, es por, por cada raíz, pero él la llamó la chip, máquina de correr. Bueno, pues es una máquina, la bicicleta es una máquina de correr. ¿Por qué es una máquina de correr? Pues porque te permite correr sin necesidad de por lo que vas al lo cual ahorras sí. un montón de energía y es mucho más eficiente. Como tres veces más eficientes, desde tres y cuatro veces. Bueno, otra vez. También es un vehículo tremendamente eficiente, no tanto como el teatón, sino como la a la hora de moverse por la ciudad. Vamos a, a ver, ver, ¿qué es moverse por la ciudad? No sé si cuánta gente puede ir por un carril de circulación. Bueno, pues por supuesto, pues, un carril de circulación que va chicos de vías a de en el mismo tiempo. ¿De acuerdo? Y por supuesto, pueden ir 100.000 teatones o 22.000 en, en un tranvía ligero o en un metro. ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de una escala de magnitud ya completamente distinta. ¿Por qué? Porque lo que determina la eficiencia del desplazamiento de la ciudad no es la velocidad, es el tamaño del vehículo. Cuanto mayor sea el vehículo, más distancia del más espacio ocupa y más distancia de seguridad tiene que haber entre los vehículos. Y a la hora de aparcar no hay y Aquí estamos hablando de algunos aparcamientos, pero este aparcamiento que hay aquí, pues este aparcamiento es el, este el, que hay aquí de la el, derecha, es un aparcamiento de dos niveles, como, en los países, como se usa el de anda, distancia, etc. El espacio que uno necesita para aparcar la iglesia es de medio metro cuadrado. Cuando uno hace la cuenta, incluyendo pasillos de manera. No en cambio, la normativa actual para aparcamientos de coche son 25 metros cuadrados con ¿sí? vehículos. Estamos hablando de un factor de 50, un factor de 50 consciencia de la bicicleta para ocupar el espacio. Claro, si sumamos todos estos pequeños espacios, tanto para tanto para singular, al final ¿qué tenemos? Al final, ¿qué tenemos? El espacio libre. El espacio es lo bien más preciado en la ciudad. El espacio es lo que más vale en la ciudad. Puede valer para hacer casa y el acción inmobiliario puede valer para hacer más Depende de la mentalidad de cada uno, pero no cabe duda que no más carajo. Bueno, esto es, una, esto es un chiste no holandés. De un ciclista en eh, Pierce de Gómez, de de la bicicleta la la sí, Está muy bien. Sí, eh, sí. Y esto, eh, vamos a ver, ¿por qué, por qué lo corto? Lo, lo, lo, lo porque creo no que ha llegado el momento de decir, bueno, vale, muy bien, todo esto es muy bonito, está muy eficiente. Pero ¿cuál es el de potencial de ver la, la bicicleta? Chupacabro, ¿eh? si, es muy bonito, pero luego no da. Bueno, vale, vamos a ver si da. Eh, esta es una cuenta muy sencilla okay. que hice yo hace tiempo y que, bueno, algunos la han repetido incluso. Es decir, eh, vamos a ver. ¿Cuál es el, cuál es el reparto? A la derecha es el reparto modal en la Unión Europea. ¿Eh? Está hablando de 2004, no ha cambiado. Bueno, pues eh, el 5% de los desplazamientos se hacen en bicicleta. Curiosamente el mismo porcentaje que se hace en Sevilla, que no tenemos que somos los mejores del mundo, no nosotros somos la media europea comparado con el resto de España estamos muy bien pero somos la media europea y punto no sea, nos creamos que somos tan maravillosos con bueno, el 5% de los desplazamientos que se hacen en Europa se hacen en bicicleta ¿de acuerdo? bien el 50% se hacen en coche ¿de acuerdo? bien pero es que el 50% de los desplazamientos que se hacen en coche si el 50% del de, de, de 50% pues son de menos de 5 kilómetros hemos visto que en la bicicleta los vehículos más eficientes para menos de 5 kilómetros ¿no? Así que la cuenta es, es muy fácil. El 50% del 50% es un 30%, es un 5%. Un 25%. Bueno, yo un 25%. Si sumamos el 5% que ya hay, llegamos al 30%. Bueno, es una cuenta muy sencilla. A los físicos nos cuesta hacer esas cuentas, nos gusta muchas frecuencias sencillas que todo el mundo entienda, No somos como algunos, algunos políticos municipales, ¿no? Porque muchas cosas que nadie entiende. Pero a nosotros sí. Con muchas cuentas sencillas que luego no entiendan. El 50%, el 50% es el 25% más 5% es Y así nos fácil. es fácil, esa, evidentemente, puede cambiar de un país a otro, pero ese es, el, ese es el potencial de la bicicleta ahora mismo. El potencial de reparto modal es bicicleta. ¿Es eso verdad? No es. Si nos vamos a los países europeos, no sé si se verá muy bien, pero luego que vamos a la bicicleta, pues, como por ejemplo, Holanda, en Holanda ya es un, más de un 25%. Está muy cerca de conseguir el potencial. Y la barca está por encima del 15%. Hablando de todos los viajes en todos los países, ¿eh? no estamos hablando de ciudades. Bien, estamos hablando de una cosa muy seria. Si hablamos de ciudades, mucho mejor. En, en Copenhague, por ejemplo, ya se hace el 30%, el 38%, en África el 37%, en Münster, en Alemania el 35%. ¿no es decir, eso? o sea, por esos porcentajes se realizan y se superan incluso en la ciudad. Porque, bueno, la ciudad en la, la vista natural de la bicicleta, ¿vale? el tipo de desplazamiento perfectamente Pero esto es perfectamente posible. Es en Sevilla, pues, esta ha sido la historia de la bicicleta. Que había que salir haciendo que a nivel de crisis, o sea, llegaba a 72.000 desplazamientos diarios, que es lo que se consiguió en el año 2011, o sea, pues De ahí ha empezado a bajar, porque bueno, el de fuera de hacer políticas de promoción de la bicicleta en el año 2015 bajamos hasta 61.700, 1700, ese fue el mínimo, ahora estamos empezando a subir otra vez gracias a gente como Javier, por estar que está aquí Entonces, y estamos volviendo a subir otra vez estamos otra vez cerca de los 70 bueno, pues eso, eso, pero claro, esa, eso, eso, eso ha sido espectacular y ahora estamos todo el mundo eh, sorprendido o sea, cómo en la peña 5 años pasamos de 13.000 a 70.000. eso es impresionante eh, aún así, buencito, esos 70.000 están entre el 5 y el 6% de la movilidad. O sea, estamos todavía muy lejos de lo que podríamos conseguir. Estamos todavía muy lejos de los tantos 30, 30 de lo que nadie hace en la vida. Y por supuesto que los podemos conseguir si queremos, es decir, es cuestión de hacer las políticas adecuadas. Bien, entonces. ¿otras? Bueno, una de las últimas pinceladas. O sea, bueno, una vez que se sea está es muy eficiente y además, claro, más, tiene, pues, tiene potencial. Es decir, no, no, no es solamente muy eficiente para unos pocos, puede ser muy eficiente para mundo. Pero es que además, además hay un aspecto fundamental. Y es que en todos estos cálculos que hemos estado haciendo antes, no he tenido en cuenta una cosa, que es la intermodalidad con el transporte público. En las encuestas de movilidad que se hacen en todo el mundo, los desplazamientos que, que involucran una etapa del transporte público considerando el tratamiento del transporte público. Por eso, pero eso es decir que también no estamos olvidando de cómo es la primera etapa hasta el transporte público y cómo es la última etapa hasta el día ¿De acuerdo? Entonces, eh, ¿y ahí, ahí qué es lo que pasa? Ahí lo que pasa es que la biblioteca puede jugar un papel impresionante. ¿Por qué? Aquí te daré una práctica muy sencilla, pero que es fija. Cuando uno diseña un transporte público, lo diseña para que la gente vaya andando habitualmente, pues uno tiene que considerar un radio de acción de la estación de autobuses de 300 metros, 7 metros de calidad, que suele considerar 500, ¿no? pero de hecho, centenares ¿no? No de metros. Si uno planifica las cosas con carriles bici, con con aparcamientos seguros de las estaciones, etc o posibilidad de llevar la bici en los vehículos de transporte público en el momento los vehículos tienen sus limitaciones ¿no? más que los otros si uno hace esas cosas si uno lo planifica así uno puede eh, esperar razonablemente que mucha gente se desplace en bicicleta y aparque en la estación a lleve en bicicleta el transporte de bicicleta. y esto es lo que se he señalado antes de aquí que es a ver, es esta es la foto de antes esto es un lo, el coro de Ástela el aparcamiento de bici el Cicurata que hay al lado de la estación central de Ástela que es un edificio de las cúpulas que se ve el detracto muy bonito es pasado. Y, y que se lo bueno, ha pasado y eso es un, un aparcamiento con capacidad para hacer bicicletas no es el más grande que hay en Holanda el más grande que hay de Holanda que tiene capacidad para que... Pero este es el único, ¿no? De la propia ciudad de, de la... los, los, los, los, Amsterdam. A los que también se les gusta enseñar. mí a los que nunca les gusta este enseñar. Hay otro maravilloso, ¿no? Carnes, hay uno que es una maravilla de arquitectura, de es, en, en, en, en Holanda hay toda una escuela de arquitectura dedicada a hacer aparcamientos de bicicletas en las estaciones de transporte público, ¿no? Este es un poco quizás más conocido. Bueno, pues eh, eso, ¿eso es lo, ¿Para qué se ha hecho? Pues para que la gente vaya al tren en bicicleta. Y la primera fase de su etapa, de 10 este kilómetros, que he estudió, más o menos de ese orden, de esa media que la gente llega a bicicleta. ¿Y qué es lo que pasa en Holanda? Bueno, eh, a ver. ¿A qué es lo que pasa en, en, en Holanda. Pues pasa esto. El 42%, del tren es el modo de transporte interurbano más popular en Holanda. ¿no? El 42% de los desplazamientos que se hacen hacia el tren, desde la casa de la gente hacia el tren, de viaje cotidiano, se hacen el bicicleta. Más que andar. Bueno, lógicamente porque el bicicleta también está en un coche, una noche de los pies, pero también Pero la regla indudablemente es la bicicleta. ¿Por qué? Porque los holandeses son muy ecologistas. No, porque es muy conveniente. Es lo más conveniente, no con más lo más Y evidentemente, ¿y eso se podría hacer en Sevilla? Pues... A nivel metropolitano, sobre todo, pues sí. Esta, esta gráfica me gusta a mí mucho enseñarla porque es muy, muy ilustrativa. Esta es la área metropolitana de especial. Ahí tenéis en amarillo las áreas de influencia de todas las estaciones fundamentales del transporte público. Si son de autobús, 300 metros. Si son de metro o cercanía, 500 metros. Bueno, hay que usar una estructura así como final, una especie de araña, ¿no?, que no cubre todo el territorio ni de casualidad, ¿eh? ¿No? Si ahora lo que hacemos es, en vez de hacer círculos de 320, hacemos círculos de 3 kilómetros, pues se ve toda la zona verde. que el transporte público llega a todas la partes. La el transporte público, combinando la bicicleta, llega a todas partes. Eso es una forma muy inteligente, muy económica, muy sana y muy ecológica de solucionar el gran problema de la comunidad del área metropolitana de Sevilla, que es la ausencia de un sistema de transporte público eficaz en el área metropolitana. Porque además, además, si el transporte público, queremos hacer un transporte público que llegue a la puerta de todo el mundo, que decir, a 300 metros, a 100 metros de la casa de todo el mundo, eso no funciona. Financieramente es insostenible y ecológicamente también es insostenible, porque lo único que conseguiremos es tener un montón de autobuses vacíos, tanto más. Por lo tanto, esta es la solución. Con independencia del transporte público que decidamos poner. Pues, da igual, no o sea, si voy a discutir si hay que hacer un tranvía, un metro, un autobús, un BRT, me da igual. Se haga lo que se haga, se tiene que complementar de esa manera, porque si no será insostenible. Financieramente y económicamente. no tendrá ningún sentido. No tiene ningún sentido hacer una maravillosa red de metro que vaya a pie, no tiene ningún sentido. Eso es carísimo y si no lo no podemos permitir, y nosotros ni el medio ambiente por ahí. El transporte público también, también produce CO2, también quema con 2 Y bueno, pues para resumir un poquito, Para resumir un poquito, un poquito ¿cuál es la tesis central de este libro? Este la bicicleta eh, es la bomba del río de la movilidad sostenible, el que cubre el gap, o sea, el, el, el intervalo, sí. no por el atípico, entre la movilidad peatonal y el transporte público. ¿Por qué? Pues porque para aquellos desplazamientos que nadie va a hacer, o no muy poca gente va a hacer aquí, entre un kilómetro y cinco kilómetros, ¿no?, dependiendo de desplazamientos cotidianos, ahí está la, la bicicleta. Y para los desplazamientos superiores, ahí está la bicicleta con el transporte público. Sobre todo, si cada vez más vivimos en zonas de baja densidad de población que días, ¿no? y es lo que está ocurriendo, y si no tocamos problemas. Pero, si mantenemos el sistema, pues ya lo tenemos, y tampoco vamos a dejar a la gente de sus casas, la única oportunidad, la bicicleta es la única oportunidad que le queda al transporte público en las zonas, en las áreas metropolitanas de baja densidad de Y por lo tanto, es el extravo perdido. Y por lo tanto, eh, debería tomarse con mucha más seriedad de lo que se toma a la hora de hacer planes de monte que Generalmente suelen hacer eh, un último capítulo en el que dicen, vamos a una red de o oh. Como está eh, ocurriendo en Sevilla, y no es una crítica evidentemente al ayuntamiento, sino todo lo contrario, vamos eh, eh, a hacer un plan especial de la bicicleta. Muy bien, vamos a hacer un plan de la vida? por supuesto que hay que hacerlo, por supuesto que aquí estamos todos para pa ayudar en lo que pueda. Pero es que debía haber un plan de movilidad y ese plan de movilidad debía de ser en un porcentaje muy alto un plan de la bicicleta. Y eso es lo que todavía, ese es el paso que todavía no hemos sido capaces de dar en España, en otros países ya sí va ¿De acuerdo? Y bueno, pues, eh, creo que tengo algunas cosillas para sí, un par de frases. Esta es bien, pero es muy bonita. Esta es, esta es de cuando esta vez se me ocurrió escribiendo el libro y la tengo en la construcción. Y realmente estoy convencido de que en un futuro no demasiado lejano, los habitantes de las ciudades, recordarán los tiempos en los que el núcleo privado dominaba la comunidad urbana con la misma mezcla de incredulidad y conmiseración, con la que ahora recordamos los tiempos en los que se fumaban en las aulas, en los teatros, en los bares en los ascensores y en los autobuses. yo recuerdo todavía con, yo no recuerdo todo, todavía esos viajes en autobús desde Lucas de Barrameda que me acuerdo, hasta Sevilla a las 7 de la mañana con las ventanillas cerradas el mundo fumando es un recuerdo terrible por supuesto que eso no lo recordáis y hacéis muy bien y tenéis una enorme suerte de no recordar. bueno pues yo estoy convencido de que dentro de unos años dentro de, dentro de años, probablemente vuestros hijos, cuando vean las fotos de las ciudades congestionadas con automóviles y tal pueden decir, ¡ah, qué barbaridad. Y esta otra frase que también me, me gusta mucho esta es, un, esta es una lo que yo recuerdo una frase de un mío que aquí dice el Instituto Moral, así tú lo de que es un estupendo y grande dice, tras la revolución industrial, esta es una, una rehecho, porque no recuerdo cómo es exactamente pero es muy bonita, y tras la revolución industrial las ciudades han ido perdiendo su escala humana hasta hacerse inabordables para el ciudadano que se desplaza bien. Es que en este contexto, la bicicleta, que es también hija de la Revolución industrial, ofrece la posibilidad de recuperar esa escala humana. Porque cuando uno va en bicicleta, uno respira la ciudad, uno puede a la ciudad, uno se puede parar a saludar a un amigo, a comprar un periódico, si se le olvidan las llaves en casa, no, no, no, da la vuelta y la recoge, no pasa nada, es decir, le devuelve la escala humana a la ciudad. La... Bueno, con esto esta es la frase con la que yo quiero terminar. Un poco también un homenaje a uno de los ciclistas y uno de los fundadores de, Ramano, de A de mi asociación, uno de los ciclistas eh, mejores, más estupendos que ha habido el que hay. ¿Y que hay uno que hay. Muchas gracias, Ricardo. La verdad es que después de esta magnífica presentación ¿no? en la que se han abordado pues, todos los aspectos que están detrás de la bicicleta, la ciencia, la economía, los aspectos sociales, los aspectos de salud, el medio ambiente, es todo lo que está relacionado con el ser humano, está relacionado con la bicicleta. Pues yo creo que lo que procede es que los pues, que habéis venido aquí, que nos agradecemos la presencia, pues que habrá un debate en el lugar de profesor Ezequiel y cualquiera de los dos que se, ido, que se han ido, para que de esta forma también se han el ¿Qué es esto? llama la Muchas razones, no, no voy a tenerlas todas, pero naturalmente son razones físicas. ¿no? Me he caído ya varias veces en bicicleta, no me he hecho gran cosa, pero bastante. Y además, mmm, llega un momento en que uno piensa: maldita bicicleta, ¿no? porque no puedo usarla. ¿no? Es decir, que también tienen sus límites problemas y a pesar de que estoy estudiando una solución que creo que son, será posible, es la, el uso no de la bicicleta, sino de la tricicleta. Es decir, la, eh, como hay una, una trimoto ¿eh? y entonces ya el médico me ha dicho que a lo mejor, ¿eh? que ya sea un problema de corazón, o un problema de cansancio, de agobio, ¿no? pero que a lo mejor. Así que no os hagáis ilusiones, que cuando lleguéis a los 70, 86 años va a ser una cosa más problemática y probablemente tengáis que prescindir de ella. Hola, yo me llamo aquí y a mí me gustaría el altavoz que lo abriéramos a, a los jóvenes, a los que se ponen ahí detrás, y que ellos nos aportaran ideas, a ver cómo ven ellos esto, cómo podríais no? que de alguna manera nosotros somos todos veteranos y que ellos, a ver con, con su aportación y con sus ideas, qué piensan de, del mundo, qué se puede hacer mejor. Y en definitiva, pues eso, invitaros a, a decir algo. ¿Cómo te Diana. ¿Y tú, tú qué piensas de la bici? Pues... que es un elemento... ¿A ti qué te gustaría, por ejemplo, a la bueno. Pues yo voy para el coche, pero estamos intentando ir con bici. Todos, ¿no? Sí. Y mi amigo Mauro, que siempre llegó el temperamento que yo, adelante llegó antes que él, pero él siempre va a en bici. Entonces, ahora sí, le vamos a dar un aplauso a Diana porque es la mejor de todas. También, eh, el otro día estuve leyendo un artículo sobre Alemania que está poniendo un plan experimental de poner el transporte público gratuito en cinco ciudades de momento, siendo el transporte público totalmente gratuito lo que creo que también está relacionado al fin y al cabo porque es un modo de transporte más eficiente y menos contaminante al fin y al cabo. Y también respecto a la bicicleta, creo que para personas de mayor edad también existen modificaciones como una bicicleta o más estables y también hay bicicletas que pueden funcionar con un motor incorporado lo cual lo haría más eficiente porque no requiere tanto esfuerzo físico entonces a mejor combinando eso y un transporte público gratuito sería una buena solución para el, la movilidad dentro de la ciudad y después poner más impedimentos para los coches y eh, poco a poco y Teniendo un modelo de ciudad más verde con más transporte público, mayor uso de la bicicleta y mucho menos uso del coche. Porque también, al haber menos coches creo que habría más espacio para la bicicleta y para el transporte público. Eh, me preguntaba si es una medida útil, sobre todo para... de reducción de costes administrativos y sanitarios en el futuro e indirecto para la administración bueno, en primer lugar decir que si somos que no somos tres catedráticos somos cuatro por lo menos estamos contando en el que porque no que un poco de más que yo pero es más difícil eres más insignia que yo. No. <risas> director de, pues, sí, de eh, Sostenibilidad de la Universidad de Sevilla, Director de la colección Sostenibilidad de la Editorial. Bien, si hablamos de insignia, pues tú no tienes más que yo. Eh, bueno, dejando aparte... Hablando de otras cosas. Eh, hablando de las preguntas estas que se han planteado. Eh, bueno, en lo de transporte público en la no hay ninguna tontería. de hecho... Eh, de hecho, en bueno, los países del Este prácticamente lo fue durante muchísimo tiempo y de hecho en los países occidentales el transporte público está subvencionado. ¿sí? Todo el transporte público está subvencionado, porque además es lógico que, que no esté un servicio público, ¿no? es decir, no, no. Y además de esa subvención luego se deriva en beneficios a la sociedad, que la gente como Ignacio Castillo, como Ignacio Castillo, sabe hasta, sabe hasta calcularlo, ¿no? en, en euros constantes y euros. Por lo tanto, la gratuidad es una opción simple, que está ahí, por supuesto. Cuestión de hacer las cuentas y decir de precio rápido. Las prestadas para la salud, que insisto, son tan importantes como las ambientales, y, eh, y bueno, mantiene alba, ¿no? y está reconocida en el Universo Europeo como una vivienda de salud. Y que por supuesto, no son las personas las mayores, sino para ciudades compuestas, por ejemplo, pues son fundamentales. Pues, si yo viviera en Madrid, yo tendría un pederejo. Tengo aquí una bicicleta para preciosa que está ahí, porque vivo en Sevilla y en Sevilla no hay cuenta. Y bueno, me da muy bien, pero estoy tienes un matillo, pues ahí está... ¿Para qué? No, no hay que identificar. No el... Ah, tú hablabas de los, de los incentivos a la bicicleta. Eso está desarrollándose a, a, a cada vez más en muchos países, ¿no? En, en Francia, por ejemplo, y en Bélgica, ya hay, y en España se está estudiando, ¿sabes que aquí somos como siempre muy lentos? En Francia y en Bélgica ya se están ofreciendo gratificaciones a los, a los trabajadores que van en bicicleta a los puestos de trabajo. Y son gratificaciones egoístas, no son altruistas, porque realmente es que hay menos asentismo, llegan a su hora, están más sanos, es que realmente eso es así. ¿no? Y por bueno, y la última es la que los comentado de, de este seguro de. La enfermedad que se está vendiendo en España, que le baja la prima a la gente que va andando supongo que las bicicleta también. Las la de también puede ser ya no. O sea que efectivamente se van a Una de las viejas reivindicaciones bueno. históricas del movimiento ciclista de este país es que las reivindicas eh, no se las considere no cabe no, no, no un IVA del 21%, caben un, un IVA muy reducido como vehículos de transporte que son, potencialmente. Pues, se, se que eso sea muy importante, porque el precio de la bicicleta es muy bajo, sigue siendo realmente bajo para todos los modos por transporte, pero bueno, sería, sería importante, ¿no? De todas maneras, yo también haría una reflexión, que la bicicleta es tan conveniente, es tan conveniente eh, y tan eficaz, que realmente lo único que necesitamos, yo creo que lo único que necesitamos para promover la bicicleta son unas políticas mínimas, es una política mínimamente amable, una buena red de, de de ciclistas una buena infraestructura de aparcamiento como esta que hay aquí en los centros de trabajo y los centros de estudio que se acaben esos carteles de prohibir estar en bicicleta en las urnas una buena educación desde, desde, la, desde la escuela ese es el tipo de cosas que, que hacen que de la bicicleta no bueno, esté por supuesto los incentivos económicos también. Muchísimas gracias a todos por la intervención. La verdad es que hay un concepto que manejan en el libro, que yo creo que puede ser un poco el resumen de lo que he dicho aquí también, de la pacificación, la de la izquierda. Se ha producido una transformación en Sevilla y realmente se ha asimilado un nuevo medio de transporte sin haber tenido el factor educativo y como usuario de la bicicleta pues me enfrento directamente a conflictos asuntos con petones, con coches que es un problema de falta de generacional. nacional nuestra generación habrá asimilado ese medio de transporte, lo ha incorporado y es algo que incluso hubo ha problemas jurídicos de aquí en la, en la en serie de ordenanzos de la bicicleta que fue impugnado, que al final el Tribunal Supremo tuvo que salvarlo eh, no es una cuestión que se pueda resolver de la noche a la mañana, yo creo que contribuciones como la que de Ricardo van a hacer posible que es algo que es muy necesario se pueda hacer. Muchísimas gracias a todos por la atención y bienvenidos al CRAI. Quiero agradecer especialmente a todos los trabajadores del CRAI que han hecho posible este acto de forma totalmente altruista y más allá de las obligaciones correspondientes al cargo. Muchas gracias a todos por la asistencia. Pero nada, ahora lo que queda es que compréis el libro, para que os enteréis bien de lo que pone.